Buenos días y bienvenidos a Villas Manguis. Hoy tenemos un combate ¿Qué? contra Ben Affleck. ¡Mierda! Ah, es Ben Affleck en el papel de y disfrazado de Batman. ¿Qué tal, Ben Affleck? En el papel de y disfrazado de Batman. Ah, ¿Cómo va? Pues muy contento porque soy Ben Affleck. ¡Mierda! ¿Tú por qué te soy un terrón de azúcar? Soy Ben Affleck. Es un terrón de azúcar. Y que eres Batman, ¿no? No es que me lo creas que soy, ¿no lo es? Y aparte soy una estrella de Hollywood Terror de un mi amor. claro Incluso venzo a Superman Mira Vamos a empezar bien Empezaremos bien Has hecho cosas bien, no vamos a negarlo Pero cuando te pones en plan superhéroe No cuela, tío Mierda pura Lo tenía que decir no cuela. ¿Por qué dices eso? ¿No lo crees que he hecho una buena interpretación? No. no. Mierda. ¿Por qué? Porque soy un terroncillo de azúcar. Porque soy alguien que caga flores. ¿Qué pasa? Que no, no tengo buena filmografía. No sé por qué, pero no. No me va. No me gustas. Sí, me gusta ¿sí? más el otro. ¿El Batmóvil nuevo? Basura también. Mierda pura. Como tú. Con nada el otro Batman. Con el otro Batmóvil. Y el otro Alfred. Seguro que el Alfred nuevo ha sido idea tuya. Mierda, basura también. ¿Para que sí? Te estás pasando y esto no va a quedar así. ¿Quieres quedar en lado Y te demostraré de quién maneja mejor el móvil? Si el otro, yo. Ya tonto, lo he visto, pobre. ya lo he visto cómo manejas el móvil Y te cargas ahí un montón de gente. Eso, ¿desde cuándo Batman va matando gente por ahí? Da igual que se lo merezcan. Batman no mata. Eso, mierda, no mata. Mierda pura. Que soy venada. No Mierda, seguro que todo lo chungo del guión que es muy malo de la última película es todo idea tuya. Hombre. Claro, culpa mía, ¿no? Todo, culpa tuya, hombre. Tú lo hubieras hecho mejor, ¿no, George Lucas? Eso, yo seguro, pasa que no me, no me cogía el teléfono. ¿Cómo? ¿Que te cogiste el teléfono? No, no. Que no me mira, cogían a ver, el te, teléfono. Mira, te lo voy a contar en plata. Así en plata, en plata, así directo. Mira, a ver. Bruce Wayne. En el último cómic murió, ¿tú por qué no te enteras? Entonces me pasó el testigo a mí que soy Benafle, que soy famoso, que soy un tío guapo. Mi pena es divino, claro, pero es que aparte, cuando me quito la camiseta, las damiselas se hacen... Seguro que a ti no, a mí sí, porque soy Benafle. Basura también. Son todos gilipollez. ¿Que no? No, no cuela. Basura también. ¿no? Yo me a Superman, tú no, pero yo sí, soy Ben Affleck Batman, Batman. Tú venciste a Superman porque se dejó, hombre. No se dejó, luchó duro, pero es que yo soy Ben Affleck Batman. lo morabas cuando te ponen en 3D, hombre, que no eres tú. ¡Ban! Bueno y cuéntanos tu próximo superhéroe que destrozar en el cine. Digo, para ya no bueno, verla. Te estás pasando, y vamos a tener problemas. Te voy a contar en plata. La lo hice como el culo, porque soy un hombre culo aunque me hayan encopetado, soy cagarrr A ver si, sí. eso uno Y Batman, lo hice con todo mi amor no te lo tengas Batman Yo me lo leí todo y tú No Yo me lo leí todo ¿no? oh. Dímelo todos los cómics, venga sin miedo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, todos los Claro, tengo. claro, claro Bueno, el caso es que soy Ben Affleck Yo, yo sí que sé conquistar ¡Mierda! A ti no te han llevado de Batman, pero a mí sí, claro. A ver si... Solo, solo que es un enchufado, hombre. Cuando tú llegues a la categoría de actor que tengo yo, entonces nos hablamos. ¿Por qué? qué? ¿Cuál es la próxima? Tu próximo objetivo. ¿El Capitán América? Pues no estaría mal. ¿Qué se lo puedes destrozar todo tuyo? Me da igual. Al Capitán América sí, ¿no? <risa> sí, este me escucha. Claro, no claro, me como es el enemigo, ¿no te apetece un Super Superstadio. ¡Claro! En mi mundo yo hago bien de Batman. Hombre, hago bien Coca-Cola. ¿Te parece poco? Soy Ben Affleck. Bebo Coca-Cola. Soy un terroncito de azúcar. ¡Prende! ¡Mira qué máscara! ¡Esta es de verdad! Bueno, pues Ben Affleck eh, nos parece muy mal, ya te lo hemos dicho, pero bueno, no vamos a seguir por aquí. También te puedo decir que en cambio, pues. Eh, pues no me sale ninguna película que hayas hecho, pero me consta que sí. Dogma. Dogma. Vale, vale. Dogma. Ya no hemos oído. Ya claro que Dogma, Dogma es la única, pero Dogma. Claro. Hay alguna más, hay alguna más. Ya, ya te volveremos a que... llamar cuando destroces Capitán América o algo así. O Iron Man. el ¿no? y el de Iron Man también. Y Spiderman. También puedo hacerlo, ¿eh? Porque soy Ben Affleck. ¡Basura también! Para esto me llamáis, ¿no? ¡Claro! ¡Mierda, pura! Ah, no. ¡A la cara! Es que no sé, yo estaba intentando pensar en cosas que, que, que estén de moda ahí, pero es que yo las noticias que veo son todo gilipollez. Algo que yo que sé de cachondeo. Ben Affleck, te iremos por el mismo onda, va. Ben Affleck. ¿Cómo Ben Affleck? Yo me pongo la me pongo la careta. Hola, soy Ben Affleck. Soy un terrón de azúcar. ¿Sabes o no? Yo soy Ben Affleck. Tengo que ver yo. Ya sabéis Ben Affleck. Es como. <risa> yo voy de traducción como Ben Affleck. Yo creo que puedes una buena Ben Affleck. ¿Vale? Va? También puedo hacerlo. ¿eh? Porque soy Ben Affleck.